La videocámara en cuestión es una Logitech C920, es este modelo. Y aquí en el vídeo vamos a ver cómo la tengo instalada encima de la pantalla y junto a la pantalla tengo instalados unos pequeños focos LED para maximizar la calidad del vídeo y que salga la cara más iluminada. Por la parte trasera tengo instalado este panel que será lo que se verá por detrás. La videocámara Logitech C920 tiene una resolución de 1080p, incluye micrófono estéreo y tiene un precio de venta al público de 105 euros. Lo bueno que he podido observar esta cámara es que la conectas al puerto USB y enseguida se configura sola a través de Internet, no necesitando discos de drivers ni nada parecido. Por otro lado cuenta con una función de zoom y panorámica. Vamos a ver un poco cómo sería, por ejemplo, la panorámica. Es que tú puedes hacer este tipo de cosas. Puedes mover la pantalla y el zoom es que te puedes acercar o alejar. ¿vale? Lo malo es que el zoom es digital. Bueno, seguimos con lo bueno. Puedes hacer un seguimiento del rostro, de la cara. Pero solo he conseguido que esta función eh, funcione correctamente en Skype. No funciona cuando estás simplemente grabando un vídeo. Ahora mismo, por ejemplo, yo no me puedo mover de forma que me siga. Eh, otra cosa buena que tiene es control de movimientos, tú puedes configurar la cámara para que eh, si hay un determinado movimiento alrededor pues automáticamente se active y almacene un vídeo o fotos. Y también tiene efectos especiales, por lo demás pues es una cámara bastante buena que puede servir para grabar vídeos y como ya he mostrado en la parte anterior pues eh, utilizando una iluminación adecuada pueden quedar de una calidad bastante aceptable.